Ejercicio de meditación La presencia de una montaña Para prepararte siéntate en una silla con la espalda pegada al respaldo y las manos ligeramente apoyadas sobre las piernas con las palmas de las manos hacia arriba. Puedes realizarlo tumbado si te apetece. La respiración es natural con la boca cerrada procura que la expiración sea un poco más larga que la expiración pero sin forzarla suavemente. Cierra los ojos. Presta atención a la posición de tu cuerpo en la silla, en la cama, en el sofá. Toma conciencia de tu cuerpo apoyado como la espalda Toca el respaldo de la silla o se apoya en la cama o en el sofá, los pies apoyados firmemente en el suelo si estás sentado o como notas que se apoyan encima de la cama. Permite que la respiración poco a poco de forma progresiva vaya llevándote de la mano a través de este ejercicio. Observa los movimientos suaves de tu respiración en la región del abdomen. Lleva tu atención a los movimientos de la respiración en la región del tórax. Y ahora, lleva tu atención a las sensaciones del aire entrando y saliendo por los orificios de la nariz. Permite que la respiración vaya llevándote de la mano para conectar con esa trascendencia que hay en ti, con esa grandeza que se halla en el centro de tu corazón. Irás notando cómo con cada respiración el cuerpo se va aflojando, relajando, aún más y sin perder esa posición, esa presencia erguida, la tensión se va desvaneciendo y una agradable sensación de calma y paz va llenando cada rincón de tu ser. Imagínate que eres una montaña una preciosa montaña cuya cima toca el cielo y cuya base está profundamente enraizada en la tierra. La montaña es, y en la montaña ocurren cosas, y a veces que llegan los duros y fríos inviernos. Son los momentos donde te ves en una situación difícil, tal vez que tú consideras que es insuperable que no tienes capacidad, que no tienes talentos, que no hay recursos en ti, pero la montaña sabe que aunque esa situación sea difícil, que aunque todas sus laderas estén cubiertas de nieve, aunque en ella soplen los fríos vientos, la montaña sabe que ella es, que hay algo más profundo, una presencia, algo que la mantiene estable que la mantiene serena, que la mantiene confiada, incluso en medio de la adversidad. Y después del invierno llega la primavera, es un momento donde uno ha superado las dificultades, los proyectos empiezan a florecer, aparece de nuevo la música que sustituye el forzado silencio del invierno. Y la montaña lo disfruta, claro que sí, pero la montaña sabe que la primavera también pasará, pero que su presencia como montaña no pasará. Y después de la primavera llega el verano. Es el momento de recolectar, de cosechar tantos esfuerzos, de, de disfrutar, de celebrar, los colores del verano, las imágenes del verano. Y la montaña sonríe y aún así sabe que ella no es ni invierno, ni primavera, ni verano. El invierno, la primavera y el verano suceden, pero no definen quién es ella. Y después llega el otoño. De nuevo momentos de cambio, las hojas cambian de color, se caen, proyectos tan ilusionantes desaparecen, relaciones que teníamos se acaban, personas amadas se van y vienen momentos de confusión, momentos de duda e incluso de dolor. Y la montaña lo ve, y la montaña sabe que no son momentos sencillos, pero la montaña sabe que ningún verano, ningún invierno, ninguna primavera y ningún otoño, define su realidad, su ser más profundo y por eso, cuando uno se afianza en la solidez de la montaña, puede pasar momentos álgidos, momentos difíciles, pero nunca pierde de vista dónde está su estrella, dónde está su montaña. Y por eso en los momentos álgidos los disfruta, los celebra y los comparte. Y en los momentos difíciles sigue confiando, sigue trabajando, sigue buscando, sabiendo que va a encontrar. Y este estado profundo de aceptación es lo que lleva a la montaña a tener esa presencia, esa serenidad. Por eso, cuando tú en el futuro te encuentres con primaveras, con veranos, con otoños y con inviernos, solo te pido una cosa, que recuerdes que nada de lo que te pase define quién eres y quién eres es siempre más grande que cualquier cosa que te pase y que cuando tú entiendas la grandeza que eres, ya la primavera, el verano, el otoño y el invierno serán cosas que veas con otra perspectiva. Tendrás otra actitud frente a ellos. Y frente a los inviernos, claro que sentirás el dolor, pero transmitirás serenidad, transmitirás confianza y transmitirás ilusión. En los veranos, cuando coseches grandes éxitos, Claro que los celebrarás y aún así expresarás humildad, expresarás gratitud, expresarás confianza. Tú eres esa montaña, tú eres esa presencia, tú eres la estrella polar. Y ahora... Vamos a volver poco a poco al nivel de conciencia de, del que partimos. Tomamos una, dos o tres respiraciones profundas. Nos estiramos como los animales y vamos deshaciendo la postura, abrimos los ojos y nos damos las gracias por estar aquí.